El algoritmo interbancario IDLA es un secreto. Un software elaborado por físicos, matemáticos, programadores y psicólogos diseñado para provocar pérdidas a los traders retail y así obtener beneficios. Bien traders, entonces como podemos ver es súper importante porque entonces así podemos entender que estos algoritmos interbancarios de alta frecuencia crean estos procesos de manipulación y así es como vamos a lograr entender por qué se pierde tanto de los mercados financieros y por qué siempre cambia el ritmo del mercado. ¿Por qué siempre cambia ese ritmo? Es de suma importancia comprender estos parámetros, ¿ya? Es manipulación del mercado. Ellos compiten y ellos crean algoritmos porque tienen ese dinero para poder financiar esos algoritmos y crearlos, algoritmos interbancarios como acabamos de escuchar. El algoritmo interbancario OIBDA es un secreto. Un software elaborado por físicos, matemáticos, programadores y psicólogos diseñado para provocar pérdidas a los traders retail y así obtener beneficios. Lo volvemos entonces a entender y volvemos entonces a ver... En un backtesting del mercado, desde la fractalidad con sus altos y bajos verdaderos del precio, podemos ver cómo cambia ese ritmo del mercado de manera muy agresiva. Y es por esto que las estrategias lineales no funcionan. Y esa es la pinche verdad. Es verdad, no funcionan por esto. No funcionan por esto. O sea, simplemente te digo, cuenta las semanas en el backtesting que estamos haciendo. Digamos aquí, uno... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 semanas lateralizando Aquí es donde dicen Ay, es que acá hay un patrón No hay un patrón hay puro engaño, hay pura manipulación del precio donde sube y baja sin ningún sentido y con otro ritmo. Porque si yo comparo este que acabamos de observar, que acabamos de realizar en nuestro backtesting de trading dentro del SAUD, del SAUD USD, dentro del oro, yo quería analizar la plata, bueno, pero bueno. Entonces, podemos ver como aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces dicen, no, es que el trading es una estafa. Sí, es una estafa todo lo que te venden, todo lo que te dicen. No, es que el trading funciona con el doble piso. No, y te llenan, te explican una cantidad de patrones A cada rato te están metiendo nuevos patrones He descubierto el nuevo patrón El nuevo patrón que está haciendo el mercado Simplemente es entender de manera objetiva que cambia ritmo Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13 semanas 13 semanas y este 13 Y este ya no me acuerdo, menos, creo que era 8 y ahora veamos las velas. Las velas y las mechas. Me pucha. Es que yo les digo algo. Están en, en la cara de nosotros. Mire, las mechas. Yo sé que me vas a decir. Cada mecha en cada broker es distinto. Por eso es importante que estés operando con un buen broker. Si no operas con un buen broker. Ni modos. ¿Sí? O sea. Tú no pones el dinero en cualquier lugar. No estás en un lugar de apuestas. Me dicen. Ah, es que el trading... Es una estafa porque es como si apostaras Pues si, si tú llegas y pones 20 órdenes al día Y todas las pones aquí Pues obvio, te va a llevar la chingada Nos va a llevar la chingada si nos metemos aquí Es la verdad, es más fácil entrar aquí Es más fácil, ese es el impulso pero si yo no entiendo, vuelvo y digo el ritmo del mercado como, fíjate aquí, las mechas de aquí. Es que es tan detallado. Miren. ¿Cuántas semanas aquí? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro semanas. Y luego baja un poquito por una semana y luego la otra semana también engaña. Y vas a decir, no, es que esto solo es en temporalidades mayores. A ver, ¿qué construyen las temporalidades menores? Las temporalidades mayores, es decir, esta vela está creada por temporalidades menores de una semana. Por eso a veces dice, dices, o bueno, lees en las noticias, el oro esta semana bajó o subió tal porcentaje, claro, porque esa vela semanal de pronto cerró en negativo, o lo mismo si, pasa, si pasase en mensualidad. Entonces es importante Comprender toda la parte macro Y toda la parte micro Recuerda, para ser bueno Hay que entender De manera objetiva Como simplemente esto Las velas aquí están cayendo Así de simple Desde que creo este alto De aquí Mensual Ha estado cayendo ya. Todas las velas son negativas Es decir, todos los meses Ha estado cayendo Entonces desde que hizo este alto de aquí el mercado, hizo estas dos mechas de engaño, de manipulación, donde sí, ya vamos a ir a temporalidades menores. Y luego, uno, dos, tres, cuatro, cinco meses de tendencia bajista mayor. Porque si yo no entiendo la mayor, no me puedo ir a la menor. En cambio aquí no hay volumen, no hay liquidez de mercado. Hay una manipulación, lo que normalmente le llaman una lateralización. Pero si tú o uno lo entendiera como manipulación, uno entiende que están manipulando las emociones de uno aquí. Por eso uno no debe entrar ahí, sino debe entrar en una buena expansión del precio. ¿Cómo ellos lo hacen? Cuestión de estrategia y, y ellos tienen la mejor estrategia con estos algoritmos interés bancarios, AIDA. Entonces yo me voy a favor de esa fuerza mayor. No pelees en contra del mercado. No caigas en ese error tan fuerte. Ya observa lo que te da la gráfica, que son las temporalidades, etcétera, Y pon unos buenos indicadores como fractales, fractales. Y por lo menos la aquí de 14 periodos exponencial. ¿Listo? Entonces, simplemente sabiendo eso, yo me voy acá, mira. Semanal, tin, tin, tin, tin, tin. Veo donde manipuló. Uh, uh, veo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Qué quiere decir que posiblemente esta semana el oro va a seguir cayendo? Posiblemente. viéndolo desde semana. Ahora. Toca ir obviamente a diario. Algunos te dicen, no, no deberías ir a diario. Pues que si yo estudio una carrera, la estudio completa, ¿cierto? Yo no vengo y estudio para ser, digamos, francotirador a medias. O oh, sí, a medias, todo a medias. No hagamos las cosas a medias, hagámoslas bien, ¿listo? Y menos con el trading, porque tú no puedes ir botando dinero, botando dinero, botando dinero. Ir poniendo en riesgo tu vida financiera es un error para estudiar una carrera que es profesional. Esto no tiene por qué costarte esa frustración que están acostumbrados ustedes a sentir. Tenemos que ir a favor de esa tendencia. Entonces, entendiendo eso, vamos a diario. Y ahí empezamos a mirar. Pim, pim, pim, pim. Puede de pronto venir hasta aquí. Pero toca esperar a ver qué información hace o qué reacción hace por ahí el precio. Puede ser más abajo y puede ser más arriba. ¿Listo? Entonces, ya entendiendo eso y entendiendo dónde está la ESMA, vas ahí. Como lo hizo acá y como lo hizo aquí. Sencillo. Traders, les estoy dando una oportunidad buena de negocio si se cumple. listo Entonces, ahí podríamos ir en la calle del oro. Porque yo les digo algo. Tenemos que mirar lo que está pasando. Porque si Nasdaq y SP500 siguen cayendo, prepárense. Porque viene algo gordo, fuerte. Yo creo que, de yo creo, de pronto, no estoy viendo... Analizando como la posibilidad de que pronto Bitcoin y todo eso podría ser o podría no haberse afectado como se van a ver afectados los mercados de Estados Unidos. ¿Listo? Listo, traders. Les envío un abrazo. Suscríbete y activa la campanita. Y pues nos vemos en un próximo video. Y recuerda, pon en práctica. Y aquí abajo te dejo más información. Chao, traders.